en un teatro, no recuerdo cómo se llama, acá en Buenos Aires. Ahí. Y ahora se edita, esta misma obra se edita en Alemania para toda Europa, y acá afuera parece que las cosas que yo hago funcionan de otra manera, No, no, no, no al margen de las canciones, no de lo que yo hago en general. Claro, claro, claro. porque vos, aparte de hacer la letra, de escribirla, ¿verdad? <risa> Estás en la parte de producción de teatro, sería, o de películas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 Y sí, ahí me especialicé, ya te digo, en esto de la entrevista, que es lo que más me interesa, lo que más me gusta. Sí, sí, sí. Y, a ver, no cualquiera hoy en día está preparado para, para hacer una buena entrevista. eh estrategia, Hoy no sé no sé. en bueno, día serían... ni nunca, no, no. Hay muy pocos buenos entrevistadores en el mundo, ¿eh? De verdad eh, te lo digo. Sí, no, no estoy de acuerdo porque... Pero no de ahora, de en general. Pero vos es que porque están... No confunde la entrevista con que sos un amigo como claro. te va querido, y no es así, no, la no, no es un no, juego no, de no. enemigos. Yo te voy lograr que vos me digas a mí lo que me, me quieres decir. Obvio, obvio. Pero y por, no por ese igual, lado bajo. Bueno. Seguro, y por ese lado bajo. Además, yo, no, yo te digo, de la, yo tengo 30 libros de entrevistas publicados acá y afuera. Uh -huh. Y yo te digo, los tipos que entrevisté, bueno, si me acuerdo de todo estaría loco, pero sí, claro. hay muy pocos, yo te diría, con el que más tuve una relación muy intensa fue con el General Torrijos, que era el hombre fuerte de Panamá. Yo estuve varios años con Piero estaba muy, muy vinculado a Santo Rijo. Okay. Pero hay otros más que no me acuerdo, pero te quiero decir, de todo lo que entrevisté, hay tipos, bueno, uno era un amigo, copio un autor, en fin, no importa, pero quiero decir que si yo entrevisté a 100, uh -huh. si algo, me quedó algún vínculo histórico con cuatro o 5 nada más. Claro. Yo no Por... establecí La idea, claro, porque la idea es... Sacar, como decís vos, sacar de las entrañas lo que a uno le interesa publicar a veces, ¿no? no y, y no, no, no, no claro. la gente, no siempre el entrevistado está preparado para responder todo, ¿viste? que Pero hay que saber hay que, hay que saber entrarle, como el boxeador, ¿viste? El en entrevistado es el saboteador. Sí, ¿verdad? O sea, el en entrevistado, depende de si se si, si hace una entrevista de cómo anda la, la gallina, su historia, pero claro. cuando vos entras en un mundo.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 Ojo que no todas las canciones nuestras han sido sucesos. Yo tampoco sé escribir mucho. Yo en todos estos años escribí 140 canciones. Bueno. <risa> que es muy poco. No, no. A ver. Es porque tienen 5 mil. Sí, está bien, pero a ver, hay que escribir 140 canciones, José. Me extraña. Sí, pero en 50 años son dos canciones por año, hermano sí, No, no está. Y bueno. si con una sola, viste, cuando dijo que quiero hacer mi primer millón. Ya está. <risa> no, bueno, el tra la tragedia de este oficio que todos creen que pueden llegar al primer millón.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 Él tenía el laburo de él hasta ahora, el escenario y yo estaba abajo. Claro. Yo viajé mucho con él, pero en los últimos años no. Pero es una obra que tienes que controlar. Claro, es eso, o sea, Primero te ofrecen... Porque en realidad el repertorio no se maneja a través de Warner. La, uh -huh. la famosa Warner. Sí, sí, sí. Tiene todos los títulos del mundo. Nosotros, imagina que no llegamos a ni medio grano de nada. Somos uh -huh. nada, pero...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 Para próximos programas, a ver si podemos desanar un poco más el tema Piero. Como periodista, Piero, ¿no? te voy a llamar como periodista, ¿eh? No, pero Piero, yo no te voy a hablar de Piero, llamalo no, cuando mejores Piero. lo digo, era, eh, no, pero yo te voy a ir preguntando los viajes, cómo eran los viajes. Vamos a ir hablando en otro ah, programa. Ah, sí, ah, bueno. Dale. Os llamar y arreglamos. Gracias, José, por estar. Un abrazo grande y suerte. Querido, gracias, viejo, eh. gracias. Cuídense. Bueno, pasó...